De verdad, creo que el Presidente de la República traspasa todos los límites. Efectivamente, nadie está por sobre la ley, ni siquiera él. Y el señalar que va a formar una comisión que le dirá al Parlamento cuáles proyectos puede o no puede presentar, de verdad, raya en la absoluta inconstitucionalidad y en el absoluto irrespeto al Parlamento, que es otro poder del Estado. El Presidente de la República tiene que tener más decoro. Y eh, entender que está frente a otro poder del Estado y le debe respeto al igual que el respeto que le debe a la Constitución.